Personas aún no identificadas hirieron de bala en el brazo izquierdo a Rodolfo Burgos en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. El herido que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul narra su versión de los hechos. Adiós, sucedió el caso que yo andaba comprándole de dos pampas a la hija mía en el colmado de José Luis, en la calle de Mano, parte alta. Inmediatamente cuando yo vengo saliendo de comprar los pampes, dos sujetos a bordo de una motocicleta color negro, CG inmediatamente eso emprendí en a tiro limpio para la calle para arriba. A tiro limpio, muchos tiros hay. péguese la quien se le pegue, pero no chiste el tiro, voy a hablar muchos tiros. Y desgraciadamente, tocó la casualidad de que a mí se me pegaron dos tiros ahí en el brazo, uno con entrada y salida y el otro está dentro Hasta el momento se desconoce la identidad y el modo de los individuos para perpetrar el hecho. Joan Cordero, NTN, su noticiero